Hola a todos, aquí estamos empezando otra vez más uno de los directos de Facebook. Creo que acababa de conseguir en el otro vídeo que se me viera, pero no me he enterado a tiempo. Eh, da igual, para la próxima ya sé cómo se hace. Igual, acabo de empezar en otro vídeo nuevo, ya os vais eh, uniendo, fenomenal. Bueno, pues bienvenidos a este nuevo directo de los retos del grupo de la tribu entre especies en Facebook. Estamos con el, dentro del reto global del año 2019, que hemos elegido que sea amar como animales, <risa> estamos con la parte de vivir más y mejor. ¿Por qué? Porque con estos retos estamos intentando aprender a amar como aman nuestros animales para hacerles una vida mejor, hacerles la, a ellos la vida mejor. Dijimos, la semana pasada expliqué cómo es que a veces acortamos la vida de nuestros animales y empezamos a hablar de cómo podría ser alargársela incluso, ¿no? Y hemos empezado a hacer algunos retos que tienen que ver con eso. ¿Por qué? Es esto, yo, me hace gracia porque hoy me he pasado toda la mañana viendo en las redes sociales artículos que hablaban de cómo te sana tu gato, cómo te sana tu perro, cómo te ayuda tu gato, cómo te ayuda tu perro. Bueno, pues nosotros vamos en dirección contraria. Nosotros estamos trabajando por ayudar a nuestro perro, ayudar a nuestro gato, sanar a nuestro perro, sanar a nuestro gato. ¿Es esto porque somos buena gente? O, ¿Y amamos a nuestros animales y eso es lo que queremos? ¿O es esto porque somos unos toca-pelotas que van a contracorriente de todo el mundo? Vale, esa es una pregunta que yo no voy a contestar, pero también te digo que creo que a estas alturas de la peli, una cosa no quita la otra. Pero bueno, eh, muy buenas a todos, ya estáis llegando todos, genial. Vale, la semana pasada, como digo, estuvimos hablando de cómo eh, podemos alargar, o sea, de cómo a veces acortamos la vida de nuestros animales y de que esto lo podríamos invertir y hacer justo lo contrario, alargar y mejorar la calidad de vida de nuestros animales. Perdonad, quito el sonido de esto. Vale. Muy bien. Y teníamos un reto que era a estar pendientes cuando nos despertáramos toda esta semana y vamos a estar sintiendo nuestro cuerpo al despertarte directamente en la cama, sentir tu cuerpo, sentir, eh, sentir tu cuerpo, sentir cada una de las zonas de tu cuerpo, darte cuentas cuáles sientes más, cuáles sientes menos y pasarte un momento, un ratito, escuchando el latido de tu corazón. Ese era el reto que habíamos propuesto para esta semana. Y habéis contestado un montón de gente cómo os ha, ido, os ha ido, la verdad es que muchas gracias. Un montón de feedback con el que vamos a aprender un montón, ya veréis. Había mucha gente eh, había mucha gente que, que decía que le estaba costando más de lo que pensaba, efectivamente. Yo también cuando empecé con el tema, bueno, la primera vez que me dijeron escucha el sonido de tu corazón, yo no lo podía sentir. Hace ya de esto mucho, pero yo no lo podía sentir. Me pedí un susto, la verdad, yo me asusté. Luego he visto que hay gente que se asusta cuando lo siente. Pero yo me asusté cuando me di cuenta que no estaba sintiendo el latido de mi corazón. Así que empecé a buscarlo y me di cuenta que a veces sí, a veces no, a veces muy poquito, a veces mogollón, un montón, a veces parecía que retumbaba ahí dentro, ¿no? Y digo, ¿y esto por qué será? Total, que cuando empecé a hablar con animales me di cuenta de que, bueno, sobre todo en ese año que me pasé todo entero meditando, ¿no? Ahí toda esta relación con el latido de mi, cara, de mi corazón eh, cambió. Pero luego, bueno, no os voy a contar todavía al final. Muchos de vosotros con este reto también ha sido vuestra primera vez de poneros a escuchar a ver si sentíais el latido del corazón. Y ha sido interesante ver cómo, por ejemplo, Paula nos contaba, y eso pasa a veces, y de hecho a veces todavía a mí, según es la actitud con la que te pones a hacerlo, ¿no? Porque Paula dice, o me he dado cuenta que, digo, venga, voy a sentir mi corazón y e intento escuchar, y es casi mental, ¿no? Como registrar lo que escucho su latido. ¿no? Entonces, estoy de, más desde el, desde el mental. Y que de lo que se trata es simplemente de dejarse sentir hasta notar que estás sintiendo el latido de tu corazón, ¿verdad? Seguro que os ha pasado a más de uno, porque realmente es algo que ocurre. Muy buenas. Hola Eva, hola Yolanda, hola a todos los que vais llegando, María del Carmen, fenomenal. Eh, más, en, en todos los feedbacks que habéis enviado, también hablábamos de cómo ha sido... A lo mejor estaba costando pero de repente llegabas un momento en el que lo sentías e incluso te emocionabas, te emocionabas de sentirlo ahí. Alguien ha llorado cuando de repente en un momento dado ha sentido su corazón latiendo en su pecho y no ha llorado porque pensara, oh, que emocionante, no, sino si de repente le han surgido las lágrimas. Esto también es normal. Eh, hay quien ha llorado, hay quien... Eh, ha mejorado, se ha dado cuenta que mejoraban las funciones en su cuerpo también. Por ejemplo, cuando te emocionas es, sin pensarlo, de repente empiezas a sentir tu corazón y de repente te emocionas, que no tiene por qué ser la primera vez que lo escuchas. ¿eh? Hay veces que de repente te emocionas porque eso es justo lo que te hacía falta, tu cuerpo entero, todo tu ser estaba esperando que hicieras eso en ese momento y tú estabas a qué pues, ¿a qué estamos? Nos hemos dado cuenta que muchas veces nos despertamos, saltamos de la cama y cuando nos acordamos del reto nos vamos a poner a sentir, pero de repente, rápidamente está diciendo eh, pero es que, a ver, que tienes que hacer esto, a ver si no te va a dar tiempo a lo otro, es como pum, pum, te va bombardeando con lo que tienes que hacer, como diciéndote, ¿qué haces? No tienes tiempo para escuchar tu propio corazón. Bueno, esta, esta actitud, esa actitud es un estrés constante, obviamente, eso yo creo que no se le escapa a nadie. Eh, despertarse desde ahí... Bueno, es un estrés constante y es mentira, es lo que quería decir. Es mentiras que nos cuenta la mente. Y me dirás, no, es que realmente solo tenía cinco minutos para hacer esto y lo otro, lo otro, ya, pero lo que estoy diciendo aquí es no hay nada más importante que sentir tu corazón. Y una vez que ya sientes tu corazón, sigue para adelante, pero no... No puede ser que no tengamos tiempo de escuchar nuestro corazón. Escucha, nuestro corazón es el que conecta el espíritu con la vida. Si él no está ahí, si no lo estamos teniendo en cuenta, no tiene sentido. Porque ¿qué voy a estar viviendo si no está conectado con el espíritu? ¿No? O por mucho que esté en el espíritu, si no lo voy a conectar con la vida, ¿qué pinto yo aquí? ¿No? Es importante, es más importante de lo que parece sentir nuestro corazón. Y cuidado, porque poco a poco se puede hacer todo a la vez. ¿vale? Dijimos varias cosas la semana pasada, eh, que vamos a repetir en, en este directo. Eh, a veces decimos, retomo un poco diciendo, hay quien dijo que se había emocionado al sentir su corazón. Digo, a veces es porque es justo lo que necesitabas en ese momento. Porque como otros habéis comentado... A veces al sentir el, el latido del corazón en el pecho, te sientes tranquilo, te, tientes, te sientes sosegado. Y es como volver a casa. Hay veces durante el día que el nivel de estrés en la vida que llevamos, por la razón que sea, necesitamos volver a sentir ese latido y como que nos hace sentir que todo va bien. No sé si habéis escuchado que los bebés, cuando nacen, necesitan sentir el latido de su cora del corazón de su madre. O sea, el bebé nace y rápidamente lo suyo sería cogerlo y llevártelo al pecho. ¿Por qué? Porque dentro de tu vientre ha estado sintiendo ese latido todo el rato. Y una vez que sale, lo que le calma y le hace sentir que está en paz y que todo está bien, es el latido del corazón de la madre, al cual está acompasado. Claro, porque se ha gestado ahí, ha nacido ahí, nace acompasado ese latido. Entonces, durante todos los primeros meses, sobre todo, necesita escuchar el latido de la madre. Esto en todas las especies. En nuestros animales también, yo lo aprendí en los animales. Luego también he sabido que en las personas, obviamente también, ¿no? Eh, pero todos los eh, todos los animalitos también, o sea, todos los mamíferos por lo menos, sí que necesitan eso también rápido. Sentir el latido de su madre. Eh, les, les hace sentir en paz. Eh, y nos recuerda de alguna manera quiénes somos, ese latido. Y cuando ya vas integrando a la madre dentro de ti, ya te vas separando de tu madre, entonces tu propio latido, el que te hace sentir, te, hace, te recuerda quién eres y te hace sentir en casa. Efectivamente, eso es casa. Como decíamos en alguno de los directos anteriores, el corazón es el centro, todos los demás órganos Trabajan para el corazón porque el corazón es el órgano que nos conecta el espíritu con la vida. Sin el latido del corazón no podríamos estar vivos, eso lo sabemos todos, ¿verdad? Y sin que ese latido del corazón, sin estar alineados con ese latido de nuestro corazón, lo que vivimos no expresa nuestro espíritu. Ahí, ahí queda eso. A ver, ¿qué quiere venir aquí? ¿Vienes o qué? Sí, viene. Está contenta, me está gustando bueno, está contenta pero <risa> eh, bien sigo mirando en el chat vale, más cositas que hemos ido viendo, que hemos visto un montón de cosas eh, pues eso, nos despertamos sin tiempo de escuchar al corazón, pero luego cuando lo esc queremos escuchar, se nos mete la mente diciéndonos todo el montón de cosas que queremos que que, ten, que, que sentimos que tenemos que hacer y que queremos hacer. ¿Qué pasa? Que no hay sitio, ¿no? Para quedarse. Venga, abajo ah, a jugar. Tiene una caja, no sé si lo oís, pero tenemos caja nueva y se lo están pasando pipa. Así que si oís bambaleos por ahí, son mis gatos jugando con la caja. Lo más. <ríe> eh, ya, yo esto, cuando me, hemos hablado de... Me habéis hablado de esto, me habéis recordado a cuando me di cuenta. Que a veces, cuando iba con prisa, iba por la calle como con la cabeza por delante. Y me di cuenta de esto en la Gran Vía, porque vi a varios pasar igual. que Íbamos como tirando, como si la cabeza tirara del todo el cuerpo. Cuando el acierto es que por mucha prisa que tengas, la cabeza, y mucho que tire la, la cabeza, ¿por qué la cabeza adelante? Porque vamos pensando en, tengo que hacer, tengo que llegar, tengo que llegar, y la cabeza quiere llegar antes, <risa> Con esa idea de que tenemos de que la mente, que es la que lo está pensando, está en la cabeza, como que la cabeza quiere llevar antes, cuando en realidad lo que hace, imagínate, todo tu cuerpo de repente así, lo que hace es desbalancear el cuerpo y hacerlo más pesado y que sea más difícil moverse, o sea, te retrasa. Y por mucho que la cabeza entre antes, no llegas antes. Si estuviéramos más alineados, esto es quien sepáis profesores de yoga, de educación física, de lo seguro, lo sabéis, eh, cuando estamos alineados eh, tenemos mucha más capacidad de mover nuestro cuerpo, seguramente vamos a llegar ahí, eh, vamos a llegar donde sea mucho antes. Me recordó a esto la, la sensación esta que hablabais de despertarme con el tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer. ¿no? Eh, más cositas que hemos descubierto. Eh, Ah, súper interesante, nos hemos dado cuenta que cuando estamos, claro, alguien dice, alguien ha dicho, mmm, me ha costado, lo he intentado, me he dado cuenta que me voy a la mente, que incluso me encanta estar en la mente, y hay veces que es como, uy, que estoy demasiado en la mente, no estoy sintiendo el latido del corazón, bueno, pero voy a darle una vuelta más a esto, ¿no? Y decía, soy una yonki, me pareció graciosísimo ese testimonio, eh, una yonki de mis pensamientos, <risa> Pero también al mismo tiempo decía, me he dado cuenta, sin embargo, que solo con intentarlo estoy como más alerta durante el día. Súper interesante. Más alerta, me doy más cuenta. ¿Por qué? Porque estoy más presente. Hemos dicho mil veces ya, a lo largo de estos retos, estar en el corazón es estar en el sentir. Estar en el sentir es estar presente. Si uno no está en el sentir, si uno no... y el sentir, el sentir lo que estoy sintiendo ahora. Si uno no está en lo que siente. Si, un, si uno no está en lo que siente, no está en presente. Si no estás en presente, no estás en el corazón. No se trata de ir bendiciendo por ahí. No se trata por ahí de, de ir por ahí siendo el bueno de la peli. No se trata de nada de eso. Se trata de estar presente. Se trata de estar presente y sintiendo. Consciente de lo. sintiendo. Consciente de lo que estás sintiendo. Que puedas sentir. Para sentir nuestro corazón necesitamos estar. Presentes. Y un par de personas han dado un par de trucos. Por ejemplo, alguien decía: A mí me ha ayudado ponerme la mano encima del corazón. ¿Por qué? Pues porque tiene el tacto más. Desarrollo. Hombre, hola, joven, te vienen a saludar. Pero ya se van. Que tú lo tocas todo, que nos conocemos. <risa> vale, ponerme la mano en el corazón. Vale, pues la mano en el corazón me ayuda a traerme al presente a darme cuenta que siento, ¿por qué? Porque tengo el tacto más desarrollado que este otro sentido, que es el octavo sentido del que os voy a hablar en un momento dado. Pero sí es cierto, a algunos puede que les ayude ponerse la mano en el corazón. A otros les ayuda, les ha ayudado, sentir la respiración. Como es pues algo como, venga, más, bueno, más de fuera adentro, probablemente sea eso, ¿sabes? pues les ha ayudado a empezar a sentir la respiración y de ahí empezar a sentir el latido del corazón. Cualquiera de estas dos eh, eh, maneras es perfecta. Eh, pero son maneras de llevarnos de un sentido al otro. Porque aquí está el tema del que os quiero hablar hoy, que es el octavo sentido. Nos hemos, todos nos hemos educado hasta aquí, eh, pensando, nos han, lo que nos han enseñado es que hay cinco sentidos, ¿verdad? Pues bien, eh, los cinco sentidos, el sexto sentido, que es como ah, eh, un misterio... Bueno, ahora mismo hay, eh, ya, de, están ya eh, científicamente probados que tenemos hasta 12 sentidos y se están estudiando más. No os los puedo enumerar todos, pero sí que sé... Que, eh, por ejemplo, el sentir el, si es frío o calor lo que tienes, lo que hace a tu alrededor. Si el tiempo es frío o caluroso, es un sentido distinto al tacto. ¿vale? Luego está el sentido de eh, lo que sentimos en los músculos y las articulaciones. Hay unas sales y hay una serie de, de receptores que también nos hacen sentir una serie de cosas, que es lo que utilizamos cuando también cuando ponemos este, el, la mano en el corazón es otro sentido diferente al tacto y por otro lado, el octavo el que llaman el octavo sentido se llama ay el, el que llaman el octavo sentido es el que llaman introcepción ahora se están peleando por una cama no sé si se escucha una cama nueva que he comprado que mola mogollón la verdad es que sí, cama de gato eh... Bueno, el octavo sentido, que se llama introcepción, es la capacidad, es el que nos da la capacidad de sentir lo que está ocurriendo dentro de nuestro cuerpo, de sentir nuestros órganos. Es el que nos ayuda a saber si tenemos hambre, si tenemos sed, si nos estamos meando y tenemos que ir al baño. Y es también el que nos ayuda a sentir el latido de nuestro corazón. Introcepción, y le llaman el octavo sentido. Y es súper interesante este sentido porque obviamente cuando estamos utilizando este sentido como todos los demás sentidos nos trae al presente pero nos trae al presente y nos da una realidad de nuestro estado interno de cómo nos sentimos y estando ahí algunas de vosotras os habéis dado cuenta en los en las, haciendo los retos y en los testimonios que nos habéis contado que eh, de repente Podíais sentir los sonidos dentro de vuestro cuerpo. Ha habido alguien que estaba haciéndolo, el, el reto, en una, creo que en una meditación, una clase de yoga, puso la atención en sentir su corazón y entonces estaba ahí tan a gustito cuando de repente alguien estornudó y se pegó el susto, ¿no? De repente, como que te sacan de ahí, pero además notó como, que les, como, pues eso, notó como se alteraba todo su cuerpo por el estornudo y pensó, ¿Sentirán así los animales? Bien, también otra persona nos ha contado... ¿Cuál era? Perdón, no me acuerdo bien. Eh, ¿Alguien más nos ha contado una historia en la que ha sentido...? Ah, ah, sí, creo que era Raquel que nos contaba cómo la alarma, la alarma del despertador... Al estar, a veces se despertaba un poco antes, empezaba a hacer el reto y de repente sonaba la alarma del despertador y se ha dado cuenta que le estresa a todas las células. Efectivamente, la, la, hay algunas alarmas, los sonidos no orgánicos, eh, algunas alarmas que te, te machacan las células. Y lo repito, los sonidos no orgánicos es, son un estrés constante para nuestras células. A la mente puede que le encanten. Porque necesita, incluso esa necesidad de estimular, de, de, de, de sentir un estímulo que la mente no puede sentir, solo con estímulos así de chirriantes a veces llega ahí. Pero eso es cuando no estás centrado en tu introcepción. Cuando estás en presente y estás notando cómo te afecta todo por dentro, cómo todo te está afectando y cómo te estás sintiendo por dentro, cambian tus gustos un montón. Y es, gracias. Eh, por ejemplo, a este sentido que yo me di cuenta que las pelis de miedo ya no eran para mí no, porque estaba pasando lo fatal y notaba que mi hígado, mi bazón, no sé qué, toda encogida mis, mis, mis nervios, iba notando el estómago revolviéndose o sea, ¿qué, qué mal rato <ríe> qué mal rato ¿sabes? yo no estaba, ya no me importaba quién, si cogían al malo o no lo cogían, ya no me importaba yo solo quería salir de allí para no estar lo mal, que suficiente tiene uno con su vida normal y sus historias, como para que encima tenerte que tragar todo el, lo, una historia que no es verdad, pero que te deja mella dentro como si lo fuera. ¿Mm? Eh, y entonces recojo aquí la pregunta de, de una de vosotras, no me acuerdo exactamente quién fue, ni si han sido un par de vosotras. ¿Será que sienten así los animales? Bueno, pues... Lo cierto es que los animales siempre están en presente y los animales, de tanto hablar con ellos, os puedo asegurar que son siempre muy conscientes de cómo sienten su cuerpo y de lo que sienten y de lo que no sienten en su cuerpo y de cómo se siente cada parte de su cuerpo. También son muy conscientes de sus emociones. No sé qué ha sido eso. También son muy conscientes de sus emociones. Y es esto lo que les hace ser capaces de sentir al otro con mayor facilidad. Porque si tú no eres consciente de tus propias emociones, no estás, no vas, no vas, puedes ser consciente de lo que siente el otro. Y esto es ahora mismo un estudio de la Universidad de Oxford que está llegando a esa conclusión. Yo lo llevo diciendo mucho tiempo en mis cursos, pero <ríe> le, eh, ahora la ciencia me da la razón. Eh, un estudio que se está haciendo en Oxford que dice la gente más introceptiva, la gente con más capacidad de sentirse a sí misma, es más empática y tiene más capacidad de sentir al otro. Los animales tienen mucha capacidad de sentirse a sí mismos y por lo tanto también por eso pueden sentirnos mucho a nosotros mismos. Cuando empiezas a hablar con animales, en los cursos de primer nivel, por ejemplo, cuando la gente empieza a tener sus primeras comunicaciones con animales y den hasta qué punto sus animales les conocen, hasta qué punto sus animales se han dado cuenta de cosas que incluso a veces ni nosotros nos hemos dado cuenta, incluso algunas comunicaciones que no son muy afinadas, pero en las que el animal dice, eh, eh, parece que es fuera un oráculo, parece que sabe cosas que uno no puede saber, cuidado, sí las puedes saber, tú también tienes esa misma capacidad y no es ningún oráculo, es la capacidad de sentir, de sentir y sentirte a ti mismo. Cuando te sientes a ti mismo, hay muchas cosas que ves venir. Cuando eres telepata, muchas veces sientes del otro cosas que te das cuenta que ni el otro sabe aún. Las estás sintiendo, pero todavía no sabe que las sientes. Mi consejo normalmente en estos casos es, tú ya sabes lo que hay, esa persona no, espera a que lo sepa. Y cuando lo sepa, hablas, porque si no, le va a aparecer que le estás diciendo una mentira, que le estás que no, yo, yo eso no, y luego, cuando ya por fin lo siente, le va a parecer que es culpa tuya, por habérselo dicho. Entonces, problemas de telepatas <ríe> enfrentándose a la vida entre no telepatas. ¿no? Y si nosotros tenemos esos problemas, imagínate nuestros animales. Hay una cosa que a mí me digo mucho también, una de las razones por las que nuestros animales a veces o por la que los animales nos tienen miedo muchas veces es porque se dan cuenta que muchas veces nosotros estamos sintiendo una cosa y haciendo justo la contraria y para ellos eso es alguien impredecible o sea que seas capaz de sentir una cosa y hacer justo lo contrario a lo que sientes es de ciencia ficción es de chalao en el mundo natural <risa> para nosotros sin embargo es un estado normal cuántas veces en la oficina uno hace una cosa que no siente y cuántas veces uno no hace justo lo que siente, ¿verdad? Lo malo es que de juntar cosas que no haces por lo que no sientes, todo te va llevando a una misma emoción que es la rabia y la agresividad. La rabia nace, entre otras cosas, de estar enclaustrado. Ahora que en el, en el hemisferio norte estamos empezando la primavera, la primavera es el momento en el que uno necesita salir, ese tiempo de hígado, de, como órgano, es tiempo de salir, de, de expandirte, quieres salir, dar a un, quieres ir al campo, el campo y lo verde te viene fenomenal. Ahora, en este tiempo, eh, no solo a nosotros, también a nuestros animales, también nuestros perros van a necesitar salir más al verde, ya no, no le des en primavera paseos por la calle, llévale un parque, llévale, si puedes, al, a la, al campo. Otra vez aquí estamos. Llévale, si puedes, al campo, ¿vale? Eh, deja, eh, con los gatos es otro tema, hay veces que sacar un gato a la calle, pues, es estresante, o al campo lo puedes perderte, ser... Y ves que es que no cabes, perdón. No, no cabes, no, no, no cabes, gorda, venga. no Ay. <ríe> en fin, vamos. Eh... Pues eso, los gatos es otro rollo, no a todos los gatos se les puede pasear, hay gente que sí y aún así hay que hacerlo con mucho cuidado por lugares donde no van a tener estímulos que los estresen, la manera de pasear a los, de los gatos no tiene nada que ver con la de los perros, ellos en una línea recta les cuesta mucho seguirla, un ritmo les cuesta mucho seguirlo, necesitan su propio ritmo, necesitan subir, bajar o lisquear, para un gato lo mejor es llegar a un sitio e inspeccionarlo y ya. Pero cuidado, ¿eh? o sea no saquéis a vuestros animales si no tenéis muy claro que podéis sacarlos y en lugares donde no les van a estresar, no se van a encontrar con un perro, no se, van, no se os van a perder, en fin. ¿vale? Si no, pues es el momento de tener plantas en casa, que eso también ayuda. Tener plantas acá, en casa, tener un terrario, en fin. Cada uno la, lo que pueda hacer por ayudar a ese momento de expansión que toca ahora en la primavera ¿Y por qué decía esto? Pues ya no me acuerdo. Y <risas> me, ha, me ha roto un poco el, el esquema de lo que iba diciendo. Y como esto se me, no sé muy bien, perdón, a dónde quería llegar con esta parte de lo del hígado. Ah, sí, porque cuando una de las cosas que vais a notar cuando no podéis hacer esto... Eh, durante la primavera es que eso aumenta el mal humor el mal humor y la astenia primaveral la astenia primaveral es lo que viene después del mal humor, cuando uno no quiere expresar su agresividad esa agresividad de no poder hacer, salir andar, darte una vuelta cuando uno no puede eh, expresarlo y se da por vencido entonces viene la astenia nuestros animales también pueden padecer de astenia eh, primaveral, ¿vale? Y eh, si cada animal necesita su propio consejo aquí. Entonces, si sentís o creéis que vuestro animal tiene esteña primaveral, yo os diría, coge una sesión, hablamos con él, que nos diga, que le cuente, a ver si realmente, que nos cuente, a ver si realmente ese es el problema y de ahí se plantean las soluciones. Sería mi consejo. Antes de empezar a hacer sin realmente saber qué es lo que pasa o lo que tu perro, gato, animalito necesita. ¿Vale? Entonces, cuando volvemos a esa rabia, esa agresividad o ese darse por vencido de no poder expresar las propias emociones. Muchas veces no sabemos de dónde nos viene. ¿Por qué? Porque nos, no nos hemos dado cuenta de todo ese proceso, de todo lo que íbamos sintiendo. O tenemos un mal humor que no sabemos de dónde viene, porque no nos hemos ido dando cuenta de dónde viene todo ese proceso. Pero si hubiéramos sido más conscientes de nuestra introcepción, nos hubiéramos dado cuenta de que, bueno, de que había un algo que se iba gestando ahí y que iba haciendo, ¿verdad? Y además, no solo eso, también lo hubiéramos ayudado a transmutarse o sanarse. Por ejemplo, María nos contó que había tenido un problema de, de, de estómago y que al poner, al hacer el reto y poner la atención en su cuerpo, solo con poner atención en esa zona, de repente como que sentía que había como más energía ahí y como que todo se, se relajaba y se sentía, se sentía mejor. Efectivamente, solo con poner la atención ya llevamos más energía y más recursos a esa zona. Más recursos a esa zona o incluso podemos también, el cuerpo con su inteligencia, retirar el exceso de recursos. Pero para eso necesita ser consciente de sí mismo. Así que, como veis, este ejercicio que hemos estado, este reto que hemos estado haciendo durante toda esta semana, no solo nos acerca un montón a la manera en la que perciben nuestros animales, sino que además nos ayuda a gestionar todas esas emociones y a gestionar esos estados que estábamos diciendo eh, la semana anterior, que a veces son con los que, al no gestionarlos, son de los, como abusamos de nuestros animales para que sean ellos, y acaban siendo ellos los que lo gestionan, no que lo vamos a posta, aunque he visto los, visto los artículos que he visto esta mañana de cómo te sana a tu gato, cómo te sana a tu perro, y algunos casos que ya me han contado de gente que adopta un gato o adopta un perro para que le sane. No señores, no va por ahí el tema, la cosa es un darse cuenta, adopta un gato y adopta a un perro porque te gusta, vivir entre especies porque quieres tener un compañero de otras especies, quieres conocerlo, quieres indagar cómo, cómo son y quieres desarrollar ahí una amistad de estas que no se olvidan que es lo que ocurre, ¿no? pero no para que te ayude a sanar o no, no, no, porque no está la naturaleza, no está ahí para servirnos, se trata de que nosotros aprendamos de una vez quiénes somos para poder aportar lo que venimos a aportar a la naturaleza. Y eso es lo que estamos aprendiendo con estos retos que tanto nos están gustando. Me alegra un montón que se estén gustando un montón eh, y también me alegra un montón lo mucho que os está ayudando porque estoy viendo cosas súper interesantes. De todo esto que habéis compartido estaréis conmigo que es súper interesante y nos lleva a, a puntos de comprensión de nosotros mismos y de nuestra relación con nuestros animales que no teníamos antes y que nos van a ayudar un montón. Y llega el momento en el que propongo ya un reto, ¿cómo seguimos con esto? vale? Ya sabemos que tenemos más sentidos de los que creíamos, sabemos más del octavo sentido, el de la introcepción, sabemos que hemos estado practicando el tomar conciencia de esa introcepción al sentir nuestro corazón cada mañana al despertar y nos hemos dado cuenta que tiene un montón de beneficios. Vale, pues ¿qué os propongo para esta semana que viene? El reto de esta semana que viene, de nuevo, va todavía con nosotros, porque como ya sabéis, el, el, la estructura de estos retos es me observo y me investigo, me investigo y con lo que he aprendido lo aplico a mi relación con mis animales. ¿vale? Pues en esta semana seguimos investigando. ¿Y qué vamos a investigar? Vamos a seguir con el mismo reto. Nos levantamos, sentimos todo nuestro cuerpo, sentimos el latido de nuestro corazón y a lo largo del día, que algunos ya lo habéis hecho, intento también de vez en cuando acordarme y sentir el latido de mi corazón. Y sentir el latido de mi corazón y también tomar conciencia de cómo me estoy sintiendo en ese momento. ¿Sí? Una cosa más. Cuando me siento a lo largo del día, bueno, al despertar... Me siento, siento mi cuerpo, siento el latido de mi corazón, lo siento durante un rato y sonrío a mi corazón. Vamos a sonreír a nuestro corazón, a ver qué tal se le sienta, a ver si le gusta. ¿vale? Y cuando estemos por ahí y de repente tomemos conciencia del latido de nuestro corazón, también vamos a ver un poco el estado de nuestro cuerpo y de nuevo sonreímos a nuestro corazón. Y a ver qué pasa cuando hacemos eso, ¿vale? Como, ¿Qué ocurre con el estado de nuestro cuerpo? ¿Vale? Vamos a hacerlo toda esta semana, ya sé, vuestra mente os está contando cómo va a estar, cómo tal, muy bien, pero queremos vivirlo y nos vamos a contar las experiencias, no lo que hemos pensado que va a pasar o lo que pasaría si lo hiciéramos, sino que nos vamos a contar las experiencias. Para aquellos que ni siquiera han llegado a poderse acordar durante la semana de, de qué era... Eh, de, de, de, que, de, de que era el momento de hacer el, el reto al despertarse eh, ponte ya hemos visto que una alarma con un sonido no orgánico te puede estresar todo el día puedes hacer lo que hizo Raquel, que es maravilloso ponerte una alarma que va iluminando la habitación poco a poco yo soy de los que duermen con la ventana abierta porque me gusta que entre la luz y me despierte la luz pero pero eh, si no eres de esos, eh, entonces ponte una alarma que sea que vaya poquito a poco, que sea música más orgánica, ¿vale? Una música que sabes que poco a poco te va despertando, pero que no te, no te pega el patatús que te deja estresado todo el, y, y en cogido todo el santo día, ¿vale? Y eh, ponte un post-it, una alarma, no, una alarma, perdón, la alarma es cambiar la alarma y luego te puedes poner un post-it en la mesilla o en el espejo del baño para acordarte. Cuando vas a lavarte los dientes, cuando vas a, a ducharte, ¡pum! Siente tu corazón. ¿Vale? Siente, o sonríe a tu corazón. Y primero lo sientes y luego le sonríes. ¿Vale? ¿Apetece? Bueno, daros la enhorabuena porque estáis haciendo un pedazo de trabajo, ¿vale? Estáis haciendo un pedazo de trabajo con estos retos. Estamos ya viendo muchos cambios y para la semana que viene seguro aún vemos más. Muchas gracias por todos los feedback y que es un placer, es un placer cada vez. Yo también estoy cogiendo más cariño a estos retos y a este reto global de amar como los animales. Por cierto, que el día 30 en Chile, sé que no todos estáis en Chile, pero el día 30 en Santiago de Chile, dentro de un simposium que se llama El mensaje de amor de los animales, voy a estar dando una conferencia y he elegido, precisamente, que el tema de la conferencia sea amar como los animales. No voy a hablar de estos retos, bueno, hablaré por encima de estos retos, voy a hablar de otras cosas, pero sí voy a hablar sobre este tema y sobre eh, bueno, pues todas estas cosas tan interesantes que están poco a poco surgiendo y que estamos viendo. Está, sobre todo voy a hablar efectivamente de cómo sienten los animales, cómo aman los animales, de dónde viene eso y si es eso a nosotros nos, nos dice algo o es una pista para algo. Así que si estáis en Santiago de Chile, escribirme un correo a escuelaentreespecies.com o contactarme de alguna manera y os digo cómo poder participar en ese simposio. sí Y al resto, de todas formas, nos vemos el lunes que viene aquí a las 15 horas en Madrid, como todos los lunes. Un saludo a todos, saludos a México, saludos a Chile, saludos a Argentina, saludos a todos. Chao, hasta el lunes que viene.